la casa, gloria a Dios que nos va a estar eh, ministrando en la palabra, gloria a Jesús aleluya y es nuestro hermano Ezequiel, gloria a Jesús aleluya, con nosotros vive Jesús, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios aleluya aleluya, aleluya, aleluya te adoramos Dios te adoramos Señor, aleluya gloria a Dios hermanos, hermanas que el Señor les bendiga que el Señor les bendiga más. Están aquí. Que el Señor les bendiga más. Cuando usted dice amén, los cielos se abren. Cuando usted dice amén, está diciendo, sí, Señor, bendíceme. Acepto tu bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Doy gracias a nuestro pastor por concederme la oportunidad de ministrar su palabra, los niños eh, pueden ir a su iglesia al servicio infantil bendito Dios, dice Efesios 2.10 que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas como hijos de Dios debemos procurar vivir una vida en integridad y en santidad delante de nuestro Dios todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe ser para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje que voy a predicar en esta mañana me fue cambiado por el Señor. Mientras conversaba con mi cuñado el jueves, creo, por videollamada, él me comentaba de un tema y yo pensé, Señor, esta es la confirmación de tu mensaje Pero muchas veces nosotros queremos hablar de lo que la gente quiere oír Y no le damos a Dios la oportunidad de ministrarnos De hablar a nuestra vida para ser un instrumento en sus manos Y hace cinco años cuando llegué a esta iglesia le entregué al pastor el mensaje que voy a predicar en esta mañana Y él no lo ha predicado todavía Pero el Señor me dio a entender que él quería que fuera yo que hablara de ese mensaje Si se humillara en mi pueblo Y quiero que vayamos a segunda de crónicas Capítulo 7 Versículo 14 cuando Juan ministraba en la alabanza Él decía, faltan gente por entrar Falta gente por entrar Pero hay gente aquí Que necesita humillarse delante del Señor Este mensaje que va a ser predicado en esta mañana No solamente será predicado para los que están aquí Las redes sociales están mirando en este momento el mensaje de la palabra y aunque algunos quizás no lo vean en vivo tendrán la oportunidad de reproducirlo eventualmente pero la palabra de Dios se tiene que predicar segunda de crónicas 714 sea bendita tu palabra Señor si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra pueden tomar asiento díganle a la persona que le queda al lado dice el Señor yo oiré si se humillare mi pueblo Yo oiré Dice el Señor Si se humillare Mi pueblo Esta lectura De la palabra a mi entender Es una de, la, de las más sonadas En las iglesias cristianas Se habla mucho de humillación Delante del Señor Pero lamentablemente Es una de las menos practicadas Como les decía, este mensaje me fue dado aproximadamente hace cinco años atrás, pero tenía miedo de predicarlo. Y el pastor, hace un tiempo atrás, estábamos en una reunión de líderes y me mostró el bosquejo que yo le entregué y me dijo: ¿Te acuerdas de esto? De la iglesia donde venimos allá en la República Dominicana en la ciudad de Villa Altagracia era una iglesia conocida porque había inestabilidad espiritual una iglesia conocida por sacar a los pastores había prepotencia había soberbia pero Dios cambió la historia la iglesia no, no exhibía crecimiento Porque había soberbia La gente quería Que el concilio le enviara El pastor que ellos querían Y no es así Recuerda hermanos que Dios no escoge A los capacitados Dios capacita a los que escoge Dios fue quien creó la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios? ¿Quién nos tiene que pastorear? Dios conoce todo. No hay forma de que usted ni yo le podamos añadir un codo a nuestra estatura. No hay forma. Como le dijo Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? Y Dios envió un pastor a la iglesia que se preocupó por meter a la iglesia en la guerra espiritual. Pero luego Dios envió otro pastor que trabajó con la iglesia en la parte de la humillación al Señor y lo demás es historia es una de las iglesias en República Dominicana que está exhibiendo un crecimiento exponencial está en crecimiento las almas están salvando la palabra está llegando pero el pueblo reconoció que necesitaba humillarse delante de Dios el contexto de este pasaje esto es Dios hablándole a Salomón en el capítulo 7 de segunda de crónicas se habla de cuando Salomón construye, construye el templo del Señor dice el versículo 1 del capítulo 7 de segunda de crónicas cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa ellos estaban celebrando la inauguración del templo pero no fue necesario que nadie encendiera un fósforo para que el holocausto se quemase ahí se sacrificaron miles y miles de ovejas de ganados y no se encendió un fósforo porque porque el fuego de Dios descendió y quemó el holocausto. Tenemos aquí unos versículos claves. El versículo 11 y el versículo 12. Deje su Biblia abierta para que vaya conmigo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso a hacer en la casa de Jehová y en su propia casa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 la casa de Jehová Dedicó pues Salomón, eso digo yo El primer lugar a edificar la casa de Dios Y no estamos hablando necesariamente de un templo De una estructura Donde se viene a adorar al Señor ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo y cuando le damos a Dios el primer lugar, cuando trabajamos para Dios, Dios trabaja por nosotros. Y terminó pues Salomón, el templo de Dios y después la casa del Rey. Primero la casa de Dios y después la casa del Rey. Muchos conocen aquí a Elí, ¿verdad? Elí Dedicaba mucho tiempo a sus hijos Tanto así que Muchas veces lo llegó a poner en primer lugar ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Murieron Y Elí por poco pierde el sacerdocio Porque Dios merece el primer lugar ¿Pero por qué usted cree que Satanás fue expulsado del cielo? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor no odia a Satanás Nosotros odiamos a Satanás Porque nos creemos más santos que Dios Dios no odia a su creación Yo no estoy inventando una doctrina nueva aquí Yo estoy predicando la palabra de Dios Dios no odia a Satanás Pero Satanás tuvo su recompensa Porque quiso gloria Y el Señor no comparte su gloria con nadie satanás fue despojado del cielo porque quiso gloria para él si se humillara mi pueblo yo oiré recuerdo que cuando se estaba construyendo la iglesia de donde vengo el segundo templo que se, se edificó es una, fue una especie de carpa originalmente ya tiene una estructura más sólida recuerdo que yo estaba construyendo la casa a mi madre en ese tiempo y usted sabe que cuando se está construyendo no siempre se cuenta con los fondos necesarios para continuar cuando no somos personas ¿verdad? ¿verdad? Eh, adineradas Pues construimos en, en base a Proyectos que hacemos En base a préstamos muchas veces Y a veces escasea el suministro Y recuerdo que el pastor Darío Mateo Que Dios le bendiga Cuando fue a orar Por la construcción Dijo la siguiente palabra Que no escaseen los materiales y esa palabra yo la sembré en mi corazón. Y llegó una jornada en la construcción del templo que se estaba pidiendo mucha ofrenda, se estaba pidiendo que la gente se comprometiera a hacer donativos para continuar con la obra, para continuar con la construcción del templo. Y déjenme decirle algo, hermanos. Es verdad que han habido personas con poder económico que han construido iglesia pero si se fija en la historia en la palabra de Dios quienes construyen la iglesia son los mismos miembros de la iglesia la misma gente que tiene necesidad la misma gente que no es rica la misma gente que de lo poco que consigue ofrenda para Dios son quienes se dedican a aportar para construir la casa del Señor Y me acuerdo que en esa ocasión Dios me motivó a ofrendar de lo que yo no tenía Digo de lo que yo no tenía porque lo que tenía Era para construir la casita que estaba edificando para mi madre en ese momento pero Dios me dijo, ¿Quién es que suple los materiales de construcción? Dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, entonces Dios no nos va a honrar. Y recuerdo que en ese momento, con dolor de mi corazón, porque... Si ofrendaba para eso, para la construcción del templo, me iba a faltar ese dinero para construir la casa. Pero Dios me motivó a hacerlo. Y recuerdo que di una ofrenda especial, material, para la construcción del templo. Y al tiempo, Dios proveyó todo lo necesario. Para terminar la casa de mi madre Bendito sea el nombre de Dios Pero aunque estamos hablando hermanos de construcción De que Salomón edificó templo para Dios De que yo mencioné la construcción de la casa de mi madre Este mensaje no se refiere a construcción de templo Este mensaje se refiere a que el pueblo Está llamado a humillarse delante del Señor Esto se ha venido enseñando en las iglesias de que el pueblo tiene que humillarse y la gente no acaba de entender a qué se refiere Dios cuando demanda nuestra humillación. Humillación significa que en vez de preocuparme por lo que el hermano piensa de mí, yo me voy a preocupar por lo que Dios piensa y diga de mí. Dígalo, al hermano que le queda al lado Yo me someto A creer lo que Dios piensa de mí Y diga de mí Dígalo Yo me someto a creer lo que Dios Piensa de mí Y diga de mí Porque estamos muy preocupados Hoy en día Que todos tenemos cinco minutos de fama En las redes sociales Hoy todos tenemos la oportunidad De exhibirnos Estamos dando el primer lugar a nosotros mismos. Estamos haciendo ídolos de muchas áreas de nuestras vidas. De un carro, de una casa, de un trabajo, de dinero. Y estamos obviando que toda la gloria es de Dios. Dice Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nos estamos preocupando por buscar primero las cosas materiales. Cuando Dios nos dice a nosotros qué es lo primero que tenemos que buscar. Nos estamos enfocando en nosotros. Nos estamos enfocando en nuestros hijos. Nos estamos enfocando en el trabajo. Y estamos olvidando que el primer lugar pertenece a Dios. Muchas veces cuando estamos en un trabajito Que no ganamos quizás mucho Le pedimos a Dios que nos promueva Le pedimos a Dios que nos dé un trabajo donde ganemos más dinero Pero cuando Dios nos da el trabajo Ya no tenemos tiempo de venir a la iglesia Cuando Dios nos da el trabajo Ya no tenemos tiempo para buscar su rostro Pero cuando Dios nos da la bendición Nos olvidamos de que Dios es nuestro sustento, de que Dios es el dador de la vida, de que Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dice Mateo 22, 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios Porque Dios tiene que ser el primer lugar En nuestras vidas Porque Dios tiene que ocupar el primer lugar En todo lo que hagamos Que cualquier negocio que vayamos a hacer Que cualquier decisión que vayamos a tomar Primero tenemos que consultarla con el Señor Dice la Biblia que la bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Muchas veces tomamos decisiones a nuestro antojo Sin consultar primero con el Señor Y después cuando nos va mal decimos que el diablo se quiere levantar No, el diablo no se quiere levantar Si usted no pone a Dios en primer lugar en las cosas que usted hace Y le va mal en lo que haga, no le eche la culpa al diablo La culpa es suya Porque usted no puso a Dios en primer lugar y a qué se refiere poner a Dios en primer lugar Hacer las cosas correctamente Si hay algo incorrecto En lo que usted hace Que usted lo está haciendo para ayudar La bendición Eso no es para bendición Eso es para maldición Porque las cosas que vienen de Dios Se hacen en orden y correctamente No sé si usted me está entendiendo Lo que estamos hablando en esta mañana Veo gente que se está durmiendo Pero quiero decirle algo Aunque usted se duerma Este mensaje se va a predicar Aunque usted no diga amén La palabra de Dios se va a predicar Bendito sea tu nombre Señor Aleluya Estamos conformados a este siglo Vivir de la apariencia No les quiero decir con esto Que disfrutar de un buen carro de una buena casa no es bueno Eso es bueno Pero no sea como hay personas que Dios lo bendice Y cuando son bendecidos Son más fracasados Porque hay personas que son Exitosos en el fracaso Y fracasados en el éxito ¿De qué tú estás hablando Ezequiel? Hay personas que mientras no tienen nada Están espiritualmente bendecidas Transmiten la gloria de Dios a otros Pero cuando son bendecidos económicamente Se apartan de Dios Se van de la iglesia Ya no tienen tiempo de ayudar a su hermano Hágame el favor Lu Hágame el favor Sí, por el favor, a ti mientras preparaba este mensaje Dios me puso a luz Señor ¿por qué tú me traes a luz a la mente? ese joven que está ahí mírenlo bien mira la iglesia enfócame por favor cámara 2, enfócame a luz por favor ese joven que está aquí mírenlo bien tiene la responsabilidad mayormente de limpiar este templo que está aquí mayormente hace poco tiempo fue promovido en su trabajo a una posición gerencial cuando tú trabajas para Dios Dios trabaja para ti hay gente gracias Lu hay gente que cree que limpiar la iglesia es un trabajo deshonroso no lo es Hay mucha otra gente aquí que limpia la iglesia Lo sé Pero Dios me trajo a luz como ejemplo No sé por qué Dios es soberano Cuando tú trabajas para el Señor Cuando tú das el primer lugar a Dios Cuando trabajas para Dios desmedidamente Sin pensar en tu propio beneficio Dios te bendice ¿Por qué hay personas que en los trabajos reciben promociones y otros no? Usted ve que la gente que no es proactivo en el trabajo Cuando un joven o una persona se preocupa por hacer las cosas bien Por entregar su trabajo a tiempo Hay un grupito que lo murmura Vamos a hablar en dominicano aquí, pues yo no sé hablar en otro, en otra lengua Es un lambón del jefe, escúcheme la expresión Es un adulón del jefe sin embargo, ese es el que el jefe promueve. ¿A quién Dios bendice? ¿A quien está de soberbio o a quien está todo el tiempo detrás del Señor buscando su bendición? Hay gente que tiene bendición, pero no toda la bendición viene de Dios. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso quiere decir que también hay otras cosas. Que hacen creer al hombre que es bendecido Pero no viene de Dios Dios nos demanda humillación ¿De qué manera? Reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso Reconociendo que Dios es dueño de nuestra familia De nuestro tiempo De nuestro trabajo De nuestras finanzas Que cuando Dios nos necesita Estamos ahí Para Él que cuando el pastor convoca y eso va para mí mismo también cuando el pastor convoca a trabajar en la iglesia váyanse preparando que me dijo que en febrero en febrero Gabriel ahora en febrero hay trabajo aquí en la iglesia él no me ha dicho que le diga eso a ustedes pero el señor sí me dijo que se lo diga damas, caballeros, niños pueden venir aquí a trabajar si usted tiene que quedarse, dama, cuidando a sus niños en su casa Mientras los caballeros están aquí trabajando Usted puede venir aquí a la iglesia Y entre las damas, aquí en la iglesia Cuidan a sus muchachos Pero también atienden a los caballeros que van a estar ahí afuera Trabajando para Dios Sus niños pueden venir, nuestros hijos pueden venir Aquí brincar y saltar, ¿verdad? Y usted viene aquí y los cuida aquí y si hay que prender algún fogón Para darle comida a lo que vengamos a trabajar Me gusta comer, los dominicanos nos gusta comer Mi esposa ahora fue a un curso a Chicago Y ya me está hablando de que el arroz se va a escasear Pero no es que el arroz se va a escasear porque no hay para comprarlo Es que me quiere controlar el arroz Mano, a mí me gusta mi arroz Pero ya mi esposa me dijo Que viene con la mocha mola Que el arroz se va a escasear Bendigo a mi esposa en el nombre del Señor. Aleluya. Este mensaje apenas está comenzando. Dios demanda de nosotros tres cosas. Humillación, que es sinónimo de humildad. Oración, que es sinónimo de relación con Dios. Y número tres, Volvernos a Dios Que represente el arrepentimiento Si se humillara mi pueblo por el cual Mi nombre es invocado ¿Para quién va dirigido este mensaje? ¿Para la gente del mundo? No Es para la gente que conoce al Señor Hay personas que invitan A políticos Diputados, presidentes de la república A la iglesia Eso es bueno y le dicen, tienes que humillarte delante de Dios. Si un político se humilla, si un presidente se humilla delante de Dios, eso es bueno. Pero una persona que no conoce a Dios, que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, ¿de qué sirve que se humille? Si se humillara en mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros, el Israel espiritual, a quien Dios llama a la, a la humillación, es a su pueblo. ¿Para qué? Para que las puertas de los cielos se abran y Dios escuche, Dios escuche nuestra oración. Porque cuando somos soberbios, cuando somos prepotentes, cuando somos altivos, Dios nos mira desde lejos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando eres arrogante, cuando eres altivo, cuando eres prepotente, Dios te mira desde lejos. Cuando somos, cuando tenemos falta de humildad, Dios se aleja de nosotros. Pero yo no me refiero a humildad. Con lo que mucha gente confunde a no tener bendición económica. No, porque se puede ser pobre, se puede vivir en escasez y no ser humilde. Porque ¿qué es la humildad? Mi esposa lo hablaba recientemente en una clase de escuela dominicana. No es más que la facultad de usted reconocer sus limitaciones. Dice el apóstol Pablo, no tengáis... Mayor estima sobre ti mismo que la que debes tener. Más bien pensar con cordura. Bendito Dios. Pero, ¿por qué no se refiere, segunda de Crónicas, a aquellos que no conocen al Señor? Por lo mismo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 14 a. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo una persona puede humillarse delante de Dios si no cree en Dios? Yo creo en Dios, sí. La gente comúnmente dice yo creo en Dios. Yo no fumo, yo no bebo, yo no robo. Pero lo mismo pasó con el rico. Cuando Cristo le dijo, está bien, eso está bien. Pero vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el rico? Su corazón estaba en las riquezas. Y se fue. Pero esto no quiere decir que tener bienes es malo. Esto no quiere decir que la bendición económica es mala. No es mala, es buena. Pero ¿de qué te vale tener bendición económica si andas con unos zapatos rotos? No quiere gastar lo que tiene Porque el dinero se convirtió en un ídolo Para ti ¿De qué te vale tener un vestido nuevo? Si andas con la cara amarrada ¿De qué te vale? ¿De qué te vale tener un carro de lujo? Si cuando pasan cinco años Apenas le has puesto al carro cinco mil millas Hay gente que compra un Mercedes Benz Paga dos mil dólares al mes de, de, de Liz, Pero no lo mueve, nada más lo usa los domingos para ir a ShopRite Valga la, el anuncio Eso no es bendición Porque esa bendición está gastando a esa persona Esa persona no está disfrutando de lo que Dios le dio Bendito sea el nombre de Dios, aleluya Los que han tenido la oportunidad de ir a nuestra casa Han visto que, verdad, siempre tenemos la casa La gloria sea para Dios Siempre la tenemos bonita, bien arregladita, verdad Hay personas que quizás tener una casa bonita Piensan que eso está mal No, eso no está mal Mal está que usted tenga con qué tener su casa bonita y la tenga como un chiquero por el hecho de no querer gastar. Malo está que usted tenga con qué comprar un buen par de zapatos, pero anda con una chancleta rota todo el tiempo por no querer gastar. Déjeme decirle que mientras más guarde, más la polilla va a tener que comer. Dígale al hermano que le queda al lado. Mientras más guardamos. Más le dejamos a la polilla para roer Dígalo Mientras más guardamos Más le dejamos a la polilla para roer siempre en el banco celestial Donde la polilla no roe Cuando damos el primer lugar a Dios Estamos sembrando en el banco de los cielos Estamos sembrando en el banco de los cielos. Aleluya. Y cuando la escritura dice que si nos humillamos delante de Dios, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, eso no lo está diciendo un político que le está haciendo ofertas a usted a cambio de un voto. No, es el rey de reyes. El Señor de señores que te está diciendo, si te humillares, yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¿Por qué de una vez por todas no hacemos caso al Señor y hacemos la prueba para ver si es verdad? Y dejamos la arrogancia y dejamos el orgullo que no nos lleva a ningún lado. Dice la Biblia, dice Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay una historia de un hombre que tenía sembrado un campo de trigo. Y envió a su hijo al campo de trigo para verificar cuáles estaban listos para la cosecha. Y cuando el hijo llega al campo de trigo y ve, se encuentra... Con unos, con unas, ¿verdad? Con unos trigos que están así paraditos para arriba. Paraditos, así bonitos, frondositos. Y se encuentra con otros que están así para abajo. Y le dice: Papá: hay un problema en el campo de trigo. ¿Qué pasa, hijo? Hay unos trigos que están así bonitos, paraditos para arriba. Pero la mayoría está así, para abajo esos fueron los que se dañaron y le dice el Padre no hijo al contrario los trigos que están así para abajo ese es el que está listo para la cosecha los que están paraditos para arriba así bien bonito esos están verdes así pasa con la vida del creyente mientras más paradito mientras más bonito mientras más orgulloso mientras más arrogante eres más inmaduro espiritualmente pero mientras más encorvado estás Mientras más al servicio de Dios estás Estás preparado para toda buena obra Bendito sea Dios Por eso somos frecuentemente en la Biblia Comparados con el trigo Recuerde que la cizaña y el trigo crecen juntos Pero la cizaña está vacía Y el trigo Tiene fruto, tiene grano Siempre hablo aquí de la ley de la siembra y la cosecha Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Díganle al hermano que le queda al lado Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Bendito sea el nombre de Dios No sé cuántos conocen aquí la historia de Nabucodonosor Fue un rey que Dios puso a comer hierba. Le crecieron las uñas. Tuvo que beber agua como las bestias. Bebía agua cuando Dios, a Dios le placía que lloviese. Para que Nabucodonosor bebiera agua. Dios lo puso a comer hierba y a beber como burro. Así hace la arrogancia en el hombre y la mujer de Dios la arrogancia te pone a comer hierba la arrogancia te hace ser un burro dígale al hermano que le queda al lado si no te humillas dígale si no te humillas eres un burro dígaselo si no te humillas eres un burro le voy a poner aquí un ejemplo bien claro, para que no crean que estoy inventando. Y los que se están durmiendo, despiértense, que este mensaje se va a predicar. Aunque Dios tenga que quemar las estrellas y quemar el sol, su palabra se va a predicar. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Segunda de Crónicas 33 dice, entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas, a los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron prisionero a Babilonia. Y allí sufría tal humillación que Manasés le rogó a Dios que lo perdonara se humilló tanto delante de Dios de sus antepasados que Dios escuchó su oración y lo perdonó y además le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá Solo así pudo Manasés comprender que Dios era el Dios verdadero solamente cuando Dios nos humilla Tendemos a reconocer que Dios es soberano Hay una diferencia grande En que Dios te humille A que tú voluntariamente te humilles delante de Dios Cuando tú te humillas delante de Dios Te pasa como a Manasés Que Dios le devolvió la oportunidad de ser rey Pero cuando Dios tiene que humillarte a ti Miren lo que pasa Amón hijo de Manasés Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar sobre Judá la capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró dos años Amón no obedeció a Dios sino que siguió el mal ejemplo de su padre Manasés Amón copió la parte mala de su padre Manasés todo lo malo que hizo Manasés Amón lo copió pero aunque Manasés se arrepintió Amón no hizo lo mismo sino que Amón no obedeció a Dios, siguió el mal ejemplo de su padre pues adoró a los ídolos que su padre había fabricado y les ofreció sacrificios pero Amón no se humilló delante de Dios como lo había hecho Manasés sino que se comportó peor aún un día sus servidores se rebelaron contra él y lo mataron ¿Qué es lo que lleva al pueblo de Dios a la arrogancia? ¿Qué es lo que lleva el pueblo de Dios a no ser humilde? Los afanes del mundo. Los afanes del mundo te roban el espacio que le pertenece al Señor. Les decía ahorita que hay habemos personas, ¿verdad? Hay quienes son fracasados en el éxito y otros que son exitosos, exitosos en el fracaso. Hay gente que vende lo que sea por tener dinero, por tener fama, por ser visto con grandeza ante los ojos del hombre. ¿Sigo o paro? Hay tantos hombres controlados por el dinero que vemos en nuestros países de Latinoamérica como gobernantes respaldan los actos de corrupción porque reciben dinero que no saben de dónde viene y cuando son puestos en el poder tienen que seguir tapando la impunidad y tapando la corrupción hay personas que han aceptados sobornos y son esclavos del soborno porque si no hacen lo que se le indica te voy a delatar y son cautivos del soborno hermano no todo el dinero se coge no todo lo que parece es el diablo hoy en día está haciendo muchas ofertas muchas ofertas para robarnos lo más valioso segundo punto este va a ser cortico relación con Dios oración mientras preparaba este mensaje yo escuchaba un mensaje de la palabra predicado por un pastor al cual admiro mucho su nombre es Juan Carlos Harrigan él decía que en una ocasión Dios habló con él en lo secreto Y le preguntó ¿Qué es lo más importante para ti Después de mí? Eso le preguntaba a Dios a él Y esa misma pregunta Yo Me imaginaba a Dios haciéndome esa pregunta a mí ¿Qué es lo más importante para ti Después de mí? Y yo pensaba Oh Señor, mi esposa y mi niña Señor decía no Oh Señor eh, Comer, que me gusta mucho el arroz Eso no O oh, Señor la música Porque desde siempre he querido ser músico Eso no es ¿Qué es lo más importante Después de Dios? El tiempo Tenemos 24 horas y muchas veces no nos dan las 24 horas para los quehaceres del día Y no nos dan las 24 horas para dedicar tiempo a nuestras esposas Y no nos dan las 24 horas para dedicar tiempo a nuestros hijos Y no nos dan las 24 horas para disfrutar las bendiciones de Dios Porque solamente pensamos en el trabajo, solamente pensamos en el dinero, solamente pensamos en en las cosas secundarias, en las cosas materiales y no pensamos en lo más importante el tiempo que Dios nos ha permitido venir a esta tierra para tomar la decisión de dónde queremos pasar la eternidad el reloj no para, el reloj es todo el tiempo, tic Ya hace cinco años que mi esposa y yo vinimos a los Estados Unidos. Mire cómo pasa el tiempo. Miren un ejemplo: este basquetbolista muy famoso iba a un, a un juego de basquetbol con su niña, ¿verdad? Iban algunos acompañantes ahí. ¿Por la mente de quién pasó que ese era el día que ese atleta tan famoso iba a partir de esta tierra? Cierre sus ojos Un minuto Piense qué es lo más importante Para usted después de Dios Y piense Si usted está aprovechando El tiempo Para darle a Dios el primer lugar Y piense Si esas cosas A las cuales usted le está dando el primer lugar Hoy en día Se han convertido en un ídolo para usted Piense. Dios nos llama a cultivar una vida de oración primero a humillarnos luego a cultivar una vida de oración acercarnos a Él dice la escritura que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y el punto final de este mensaje volvernos a Dios porque si nos humillamos, Dios oirá desde los cielos y sanará nuestro, sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados. Porque de qué le vale al hombre ganar el mundo a sus pies si al final perdiere su alma, Dios no quiere humillarnos. Dios quiere que nosotros reconozcamos que le necesitamos a Él, que fuera de Él nada podemos hacer, que el pámpano que Dios no lleva frutos será cortado. ¿Por qué usted cree que Cristo maldijo la higuera? ¿Era tiempo de la higuera dar frutos en este momento? Dirá usted quizás no, pero Dios quiso enseñarnos que hay que dar frutos en Él a tiempo. Y fuera de tiempo, y si usted no da, y si yo no doy frutos a tiempo y fuera de tiempo, seremos secos como la higuera. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Inclina su rostro. Padre, gracias, Señor. Toda la gloria, toda la exaltación, toda la magnificencia te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada vida que se encuentra en este lugar y por aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales Señor te pido que aquellos que no te conocen Dios tengan la oportunidad Padre de conocerte tengan la oportunidad de llegar a tus caminos ayúdanos Señor como creyentes a ponerte en primer lugar ayúdanos a salir al mundo a esparcir el pan de la enseñanza de tu palabra Señor para que la gente pueda llegar a tus pies Ayúdanos a humillarnos Señor de corazón delante de ti Amar a nuestros hermanos con sus defectos A reconocer Señor que solamente en ti hay salvación y vida eterna Dios Enséñanos Padre a ser humildes A ser limpios de mano y puros de corazón Señor Sana nuestra tierra Dios Cultiva en nosotros un hábito de oración un hábito de búsqueda Señor de tu palabra en los secretos Señor para que tú nos recompenses en público Dios ayúdanos Padre a volvernos a ti a ser humildes Señor a ser limpios a hacer las cosas como dice tu palabra aunque le duela a quien le duela a que no tengamos compromiso con el mundo Señor sino que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti Señor ayúdanos a mostrarnos como sal de la tierra Dios para que aquellos que no, que aquellos que no te conocen puedan llegar a tus pies Señor a través de nuestro testimonio